Se quita el celular la mañana, me metía a mañana, la mañana, y todo la la cama de todo la mañana, la mañana, la la mano. Ah, la bocina también se la mañana, la mañana, la a la mañana, la, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la el la yo la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana, la la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 Entonces ellos entró, se agarré el teléfono y cuando yo voy a hablar, él, yo estoy todo agarrándome así para que yo no hable, hasta que quita mi teléfono. Pero yo sabe quién que quitarlo, yo enseñé a Ale, Ale no dice nada. Claro, que le hay que denunciarlo, porque si Ale sabe, si yo enseñé a él, quién que lleva mi teléfono, porque es que le quede que es que le quiere hablar, un teléfono de 8 mil pesos y yo tengo papeles ese abuso.